Mucha piedra otra vez, güey. ¿Qué puedo, perro? ¿Cómo estás, cabrón? Fido, güey, chido, güey, a huevo. Mira, nuevecita, así que la dejaste esa, ahí. Sí, Así nada. como habías dicho. ¿Sí? igualita, ¿verdad? ¿eh? Como la dejó el, güey. Sí, güey, pues no, no tiene nada. No, pinche greña. y ya empieza a grabar y la verdad GoPro, stop recording Esa banda, pues ya se la saben. Primero, lo primero, desayuno aquí con la bandita y ahora sí a pegar la demo aquí en Chapu. O tal vez no, y ando bien pinche tronco, pero pues a ver quién mancha si sí. el pinche greñas y por ahí anda el querétaro valiendo verga. A ver, vamos a darle un ratillo a ver qué chingado sale. Mames bien dicen que no es lo mismo Los tres mosqueteros que 20 años después Pinche sol estaba bien cabrón la neta Esta ya no es lo mismo, güey, pinche. Y me caga porque siempre, güey, me caigo como cuando... con esas piedritas. Acabas siendo truco mi, y triste? algo, casi nunca, güey. No. Y siempre <risa> acaba con las piedritas, güey. un ¡Pum, güey, vergazo! Wey. Me caga bien, machito Cámara, güey, chido, cuídate. Esta porque te lo yo ¿Cómo estás, güey? ¿Cómo estás, güey? Mira, mira ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué güey. ¿Qué güey. Suelto, güey. De costalazo de seco, así. ¿Sí? <risa> yo voy a caer bien putado. ¿Tú en la pendeja? Ah. ¿Yo qué? lo trae a vender, pero la verdad, yo ni como ni fumo ni nada, estoy bien. ¿Es para drogarse, señor Acá. Yo creo que sí, deje que no creo que sea para Dicen que, lo que se le pone como una. Ah, pues sí, es lo mismo, güey. Un litro. ¿Eh? ahora así como que se me hace que se ve más sabrosa ¿sí? ¿Una bolsa? Yeah, sí, porfa no, no, no. sí, Un buen trago, eh. que no vaya a venir. Luis, en bici igual puede champán Champagne De hecho, sí dice la, la crema de la cerveza no, no, Dice el Champagne de la cerveza ah, La neta sí, güey sí. vale, ¿Qué onda, banda? Pues, fue un día patinando ahí con los camaradas en Chapu. Puede ser que no haya grabado todo lo que quería, por una y otra cosa, ¿no? Que estaba viendo a mi camarada que acaba de llegar de Canadá, y la chingada. Pero, pues, hizo lo que pudo. Algunas tomas chidas, pues, al menos se hayan divertido con este video o que los haya entretenido un rato. Un desayuno, una patinada, unas chelas, un cotorrey con la banda.